La línea aérea Amazonas se sumó a los vuelos solidarios al norte de Bolivia para personas que están imposibilitadas de movilizarse a sus destinos debido a la crecida de ríos y la obstrucción de carreteras. Eh, quiero aprovechar esta oportunidad, esta oportunidad para presentar al gerente de Amazonas saludo, se suma a vuelos solidarios. Me alegra bastante que el sector privado también eh, se sume a esta acción que he como gobierno para facilitar traslado, viaje, los hermanas y hermanos que están con bloqueo, bloqueo las masamoras en, en la zona de Coroico y Amazonas habilitó 700 espacios por tres días hasta el viernes, vuelos que podrían ampliarse en los siguientes días si existe la demanda de pasajeros. En, eh, concretamente hemos creado tres vuelos especiales ¿no? y adicionalmente a ello también eh, hemos decidido que todos los vuelos que tenemos disponibles, eh, que son los de itinerario regular, también entran a tarifa solidaria. ¿no? En, en total nosotros vamos a transportar en estos tres días, desde hoy miércoles hasta el viernes, más de 700 personas en, en tarifa solidaria tanto a Runabaque como a San Borja y también por supuesto con las eh, vueltas correspondientes, Runabaque hacia La Paz y San Borja hacia Trinidad. El primer mandatario agradeció que la aerolínea se haya sumado a estos vuelos solidarios para ayudar a la población que se ve perjudicada por estos fenómenos. Nos ayuda bastante eh, la participación de Amazonas que ellos harían vuelos a Rure y Santana, mientras que el TAM hacia Santana de Bache, como también Teoponte, esperamos rápidamente habilitar, y algunos pequeños problemas, pero todos me recomiendan que puedan habilitar esos vuelos. Amazonas habilitará tres vuelos especiales que conectarán a sus de con San Borja, pero también para ayuda humanitaria. Para este miércoles, la Fuerza Aérea Boliviana habilitó el vuelo solidario hacia Santana del de Huachi en Teoponte para atender a los viajeros varados en la ruta hacia Caranavi por efecto de los deslizamientos. El itinerario de los vuelos de esta jornada son La Paz-Zuzanabaque, 8 de la mañana, Zuzanabaque-La Paz, 10 de la mañana, La Paz-Santa Ana de Huachi, 12 del mediodía, santana Ana de Huachi-La Paz, 14 horas, La Paz-San Borja, 15.30 y San Borja-La Paz, 16.30.